proyección de un vector sobre otro vamos a ver un vector en este caso el vector v yo lo puedo modificar y un vector u y vamos a tratar de encontrar la proyección del vector u sobre el vector v y esa proyección le vamos a llamar vector proyección o directamente proyección de u sobre v. Entonces, primero verificamos, este es el ángulo entre u y v. Y este es un representante de v que es justamente el versor de v. Pero la misma dirección y sentido que V. Bien. Entonces, para encontrar la proyección de U, tenemos que proyectar perpendicularmente el extremo de U sobre V. De esta manera. Entonces, ahí donde se interseca tenemos el vector proyección que estábamos buscando. ¿Sí? Ese vector proye proyección tiene una magnitud y un sentido, que en este caso corresponde al, a la dirección y sentido de V. ¿Sí? Pero podría darse el caso de que fuera al revés. Esto me permite crear un vector crear un vector a partir de del versor V ¿sí? con un escalado negativo yo lo creo para este lado y con un escalado positivo lo creo para el lado de V yo lo que voy a hacer es tratar de fíjense ahí más o menos Oh, ya me pasé acá si yo pusiera esto acá exacto eso es un un versor unitario V si yo siguiera en algún momento voy a empatar con ese con ese vector proyección y en ese caso yo podría hablar de que ese vector proyección es 2,94 veces este vector ahora vamos a saber qué sentido tiene el 0,5V y fíjense que esto es igual o sea, hay un cálculo que se está haciendo para que esto y esto sean iguales o sea en otras palabras este vector U sobre la dirección de V, se puede escribir tanto como 2,94 V versor, como 0,5 de V. ¿Sí? Entonces, si yo lo empato a V, esto sería un, un V. ¿Sí? y 5,86 eh, versores bueno, pero yo lo quiero acá justo me da la casualidad de que eso es 0.5 de V pero podría haber sido podría haber sido 0.36 de V ¿Sí? ah, pues me gustó ese 0.5 voy a tratar de llegar ahí Aproximadamente, esto es para que se tenga una idea. Bien, entonces habíamos dicho que este vector proyección se podría escribir como en función, digamos, de este versor que es el versor correspondiente al vector v. Pero el problema, es si lo escribimos así. Es que en algún momento, si la proyección va para el otro lado, no hay forma, porque esto es un módulo por el, versor, o el vector unitario de U. Entonces no hay forma de que esto vaya para acá, siempre va a ir para acá. Entonces por eso tendríamos que ponerle eh, en un signo más o menos. Y volvemos otra vez para acá. Y ahora lo que podríamos decir es que yo quiero reemplazar esta, el más y el menos este, ¿sí? no me, no. Voy a reemplazar por lo que yo veo acá. Acá yo veo un triángulo, ¿se acuerdan que era rectángulo acá? Porque la proyección era perpendicular. ¿Sí? Entonces esto en módulo es el módulo de U. Y entonces esto en, en módulo es el módulo de U por el coseno de tita pero el módulo de u por el coseno de tita, porque el coseno puede variar, puede ser negativo, también me puede dar ese módulo designado, tiene signo. ¿sí? Entonces, el vector proyección u en la dirección de v, se puede decir que es el módulo de u por el coseno del ángulo comprendido por el versor de v. El versor de v me da solamente la dirección de v. Y me da el sentido de V. Entonces el coseno de tita me va a dar el sentido que tiene verdaderamente la proyección. Por ejemplo, en este caso me va a dar negativo el coseno. ¿sí? Pero el coseno de, de, del ángulo se puede calcular a través del producto escalar. El coseno del ángulo es el producto escalar dividido a ambos módulos. Esta, esta ecuación es igual que esta. Ahora, yo puedo cancelar este módulo con este módulo porque son números estos. Esto no, pero esto sí. Entonces, esta sería una expresión que es la expresión que acá dice 2,94 V versor sí y acá fíjense acá tenía el versor V y acá tengo el vector V. El versor es igual al vector sobre su módulo, entonces otra vez esto es igual a esto o sea que el vector proyección se puede escribir o así o así de esta manera y de esta manera es como aparece acá, como 0.5 de V o sea, este pedazo de adentro es 2.94 y este pedazo de adentro es 0.5 entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué son esos números? A ese número de arriba le voy a llamar proyección escalar del vector u sobre la dirección de b. Y A este de abajo, que está en lila acá, le voy a llamar la componente de u en b. Es decir, ¿qué me está diciendo cada uno de esos numeritos? El número rojo, que es la proyección escalar, me está diciendo que este vector proyección es 2,94 veces el vector unitario de V. Y a su vez, 0,5 me está diciendo que este vector es la mitad de este vector. sí Entonces son dos referencias distintas para para decir lo mismo lo vamos a pasar en limpio bueno, ahora tenemos, lo tenemos todo entonces este vector acá es la, el vector proyección de u en la dirección de v y va a ser, como habíamos dicho el módulo de u por el coseno de tita y por el versor V o lo que es lo mismo va a ser U por V dividido el módulo de V por el versor V y esto esto se llama proyección escalar de u en la dirección de v a su vez si yo, uso, si yo usara en lugar de del versor de, de, de este vector usara el mismo vector entonces acá va a ser u por v sobre acá sería como eh, digamos ya sabíamos que Vector es igual a, a ¿sí? Entonces se va a agregar otro Va a quedar como si fuese que, que tenemos acá V al cuadrado en Módulo de V al cuadrado Eso es lo mismo que poner módulo de V Por el módulo de V pero el módulo de V por el módulo de V o V al cuadrado es lo mismo que V por V entonces por eso vamos a poner acá V por V y esto se lo conoce como la componente de u sobre el vector B. ¿Sí? Este número, este número me está indicando qué tanto de la proyección qué tanto de B es, por ejemplo, habíamos visto hoy que u este, en la dirección de B que es el vector era igual a, si no me acuerdo bien, era 2,98 2,98 versores o era 0,5 vectores vamos a hacer un ejemplo, bueno, repito entonces la proyección escalar indica cuán grande es la proyección compar o sea, la proyección es el vector proyección comparado con el versor, y si es negativo, si, es, si fuera negativo, también sería negativo ¿no? ¿Sí? Porque B, B o V y su versor apuntan siempre para el mismo lado. Sí. Entonces, si da, si da la casualidad de que alguna proyección fuera para el otro lado, ¿sí? esto sería negativo. O sea, tanto la proyección cuanto la componente pueden ser negativos. Y van a ser negativos siempre y cuando el producto escalar sea negativo. Porque esto siempre es positivo y esto siempre es positivo. Bien. La componente del vector es ¿qué porcentaje ocupa esto respecto de esto? ¿Qué porcentaje tiene la proyección respecto del vector original. Bueno, dije que íbamos a hacer un ejemplo. Y en el ejemplo vamos a tener que u es igual a 1, 2. Dijimos que u es igual a 1, 2, y v va a ser igual a 4, 3. En definitiva, entonces u por v eh, perdón. La, el vector proyección en la dirección de U, de B, de V. Por tanto, la, el vector proyección del vector V en la dirección de B va a ser el producto escalar 1, 2, por 4, 3, dividido el producto escalar 4, 3, por sí mismo. Vector 4, 3. ¿Sí? Me faltó el vector 4, 3. Entonces va a ser 4 más 6, 10 sobre 25. ¿Sí? 4 por 4, 16 más 3 por 3, 9, 25 de 4, 3. Pero esto se puede escribir también como. por 43 de módulo de 43 y esto es 10 sobre 5 por y acá es 4 sobre 5 3 sobre 5 esto es 2 2 vector y es 10 sobre 25 es si yo multiplico esto por 4 me da 100 y multiplico por 4 es 40 o sea, 40 centésimos 0,4 0,4 v, o sea, la proyección de 1,2 en la dirección 4,3 es el vector. Yo lo vamos, lo vamos a poner directamente: el vector acá eh, 0,4 por 4, 4 1,6 y 0,4 por 3. 1,2 ¿Sí? Es 1,2 La proyección escalar es 2 La proyección escalar de U en la dirección de V es 2 Y la componente de U sobre V es igual a 0,4